¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! No los escucho. ¡Sí, capitán, estamos listos! La gente de YouTube, soy Tutorialer 68 y en este nuevo video les voy a enseñar a cómo descargar videos de YouTube y eh, sin programas, ¿no? Está muy bueno. Bueno, eh, esto sirve, ¿eh? funciona en serio bueno ejemplo vamos a buscar algún algún tema o algún cualquier video o algo ejemplo justo acá tengo uno que dice el pulsino pío cualquiera no para darles un ejemplo esperemos que se cargue bueno yo lo voy a pausar ¿no? Okay. bueno yo lo pauso y vieron acá donde dice www. Esto lo borramos, solamente dejamos YouTube. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner SS. Como lo ven ahí con Zoom. Bueno, ahora le damos Enter y miren lo que va a pasar. Se irá directamente a otra página. Dice free download. bueno, Esto está muy bueno. No sé de quién será esta página ni quién la habrá creado, pero está buenísima. Bueno, acá ustedes pueden ponerle más para descargar en otro formato. Mm, yo me, lo voy a descargar en mp4. No, bueno, yo le hago así. Y acá se empezó a descargar y es y es rápido bueno depende también lo también lo lo ay no usar la palabra <risa> lo, lo largo que sea el video bueno aquí esperamos que se cargue Yo voy a uh, pausar el video ahí ya casi que se faltan 30 segundos Esperemos. Bueno, ahí se ha descargado, ahora yo me voy a Descargas. Bueno, como ven aquí, eh, aquí se ha descargado, yo lo voy a poner. En la radio hay un pollito El pollito pío El pollito pío Bueno, si el pollito pío bueno, sí, el bien. bueno, como pueden ver se ha descargado Y está muy bueno porque Ejemplo, si ustedes hacen un tutorial O alguna cosa de esa Se puede poner en Camtasia Studio ¿No? Bueno, gente Chau, nos vemos, muchas gracias por ver el video Suscríbanse, denle me gusta Y comenten como siempre les digo Que si quieren algún video O mandenme mensaje privado Por Facebook Que es, tutorial, es tutorialero Y... O mensaje privado por Youtube Bueno gente, este ha sido el video Que han visto ahora Recuerden que saqué algo, Algunos minutos que no tengo más Podrán reparar Bueno, chao nos vemos gente, chao